Un nuevo vídeo a mi canal y hoy estamos viendo un nuevo video de una nueva video reacción de Gacha Life Y bueno, el vídeo se llama Chicos Rosados, Chicas Azules No sé por qué, pero bueno, vamos a reaccionar a ese vídeo Bueno, para no tardar tanto con la introducción, vamos a pasar ya con lo más importante Podéis seguir por mis redes sociales que la tenéis abajo en la descripción, Twitter y Instagram Así que, sin más dilación que comience este vídeo. Pido disculpas si hay cosas que no se entiendan En los comentarios voy a dejar una pequeña explicación No busco nada Bueno, bueno, ya es que es lo máximo Ya que no lo entiendo ¿Por qué tardas tanto? Solo puse en su lugar a un moradito ¿Por qué? Debería dejar golpear a los demás ¿Qué dices? No soy una chica, yo soy un hombre Además tú también traes un narito rosita ¿Y eso qué tienes? Eres una nenita. Lleva rosa no te hace mujer Vale Creo que lo estás diciendo Porque tiene esto rosa Y el rosa es De mujer O sea que no es de, no estoy diciendo Que sea de mujer Sino que para él sí ¿Acaso quiere que te...? Sí, porque lo único que sabe hacer Es dar golpes. Patético No piensa... No, no, amigo marico Espero que te muera. el Marica Está bien eso O sea, no está bien Oigan, dejen de molestarlo o sea, Joder Este hombre está en contra de que... De que se pueda usar rosa, el azul es el de la derecha ¿Por qué no voy a cambiar los colores? pérdida de tiempo de intentar que entres en razón vámonos de aquí gracias ¿quieres ser nuestro amigo? ¿Somos... no quiere vale chicos planearon buscar una manera de... yo, lo pone muy rápido, no puedo leerlo vale, creo que encontré algo este libro cuenta cómo se crearon los morados. Hay veces que los pigmentos de los padres se y sal morados. <risa> Existen tres libros más: uno azul y otro rosado, uno multicolor. Debemos encontrar el multicolor. No necesitamos los demás. No sé, quizás ese sea más útil. Con que quieran cambiar los colores, ¿eh? ya veremos si lo hacemos. Busquemos esos libros. ¿Encontraron algo? Hemos buscado por casi una hora y nada. ¿Qué tal si buscamos por colores? No vi ningún libro que se llame de colores. No color. ¿Están buscando libros de, de, de, de colores? No sé. Sí, pero cuáles. Conozco una biblioteca no abandonada encontramos uno de los libros. ¿Cómo vamos a entrar? Eh, digamos que nunca la vi. Si sí, ni siquiera sabe dónde está, como se supone que vaya. Están buscando libros de colores. Chicos, encontré algo parecido a un mapa. A ver. ¿Están listos? Siempre. aquí ven algún sitio para entrar intentar abrir la puerta genio la puerta está cerrada no hay forma de abrirla sin la llave de hecho si sí hay forma con un clip por ejemplo está bien pero hazlo rápido a ver encontramos algo encontré uno los dos encontraron uno, uno de azul y dos de rosa solo nos hace falta uno creo que aquí no hay más nada y ya van a ser las 11 deberíamos volver mañana seguimos vale un libro multicolor ¿Cómo conseguir los otros libros? Vamos a hacernos sus amigos Estos son los malos Y si no es por las buenas, será por las malas Qué importante son Debemos evitar que el cambio de color sea a toda costa Vamos a buscar lo okay. No entiendo todavía lo que está pasando aquí. Vamos a venir con otro... No. Los estaba esperando. Vamos a buscar ahora. Puede que el último libro esté guardado en un sitio. Como enlazar al director. Vale. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venimos a disculparnos por todo. Queremos empezar. También. ¿Cómo? A ver si haciendo sus amigos para... O sea, sus amigos entre comillas, como para... Yo digo que sí, ustedes no lo sé, se ven sospechos. Ellos solo quieren una nueva oportunidad. No lo sé yo. Puedes irte si quieres, pero necesitamos su ayuda. Me estás echando. Dije que si no quieres colaborar con ellos, te puedes ir. Pues consigan el último libro, les daré los otros dos. Como sea, de todos modos, ahora necesitamos el Multicolor. Vamos. Pero ellos no habían encontrado el Multicolor. Entonces los malos encontraron el multicolor porque lo tienen. No lo entiendo, de verdad, también no lo entiendo. Pensaba que no son normal, pero bueno, también estoy triste porque tengo que romperlo. Daniel empieza a robarle a pedirle a cambiar los colores. Uf, sabía que no era nada que aparentaba, vale. Y luego Si leo rápido es porque estoy leyendo para mí y leo más rápido. No sé por dónde se fue. Parece que no hay nadie. A lo mejor fuera por otro lado. Pero mientras podemos buscar. ¿Está ahí? Vale, vale, vale. ¿Qué coño? Le robó la mochila. Corre, vas, le robó la mochila. Dejemos. Tiene un color. O sea, tiene los azul y rosa. ¿Están quemando los libros? Qué ridículos son. Prender fuego dentro de una escuela. Para quemar unos libros ni siquiera eran reales. Ya tenía plan. Sabía que iba a pasar algo así. Lo que tomaste fue el multicolor, pero... Ups, se te cayó. ¡Uh! ¡Oh, se la hizo! ¿Qué fue lo que hicieron? Descuiden, hay veces en... El... Pero uno siempre nunca piensa. Ah, ojo. Oh. Descubrí que podía hacer eso en el camino, lo siento, no veo que pasar tanto. Ya, ya pasó, no te preocupes, tomatito. ¿Cómo? La cuenta de tres pegos en los libros. Uno, dos, tres. ¿Cómo? ¡Buenardo! ¿What? ¿Qué? Vídeo más, o sea, este, me ha gustado, pero está guapísimo el libro, el libro, el, el vídeo, está muy guapo, la verdad que me, a mí me ha gustado bastante el, el esto, el, el, el, el, el vídeo me ha gustado bastante y si quieren más vídeos de Gacha Life, revienten el botón de likes y hasta la próxima, adiós.